Hola chicos, cómo están? Nuevamente en un nuevo video. <risa> Vamos a eh, comentar una información bastante relevante con respecto a Omega Pro. Una información la cual me acaba de pasar alguien que eh, que el diamante dentro de la compañía y que ya ha, eh, nos ha dado información. Eh, respecto a Omega Pro. Información bastante clasificada. Eh, voy a leerles el texto porque no puedo enseñarles absolutamente nada, ni quién es esta persona, ni el número, ni la ventana WhatsApp, absolutamente nada. Pero de igual manera, voy a leérselos. <coughs> Dice... Ok, voy a omitir esta parte porque se le puede relacionar a esta persona, a este, a este diamante. Ok, la información que tiene él de cuando fueron a Panamá, esta última reunión que hubo con el señor Juan Carlos Reynoso, es la siguiente. Número uno, no nos dejaron entrar teléfonos. Vean qué curioso que esta última llamada, esta última reunión en Panamá, no la hicieron por Zoom porque no quería que se filtrara la información. Y aún así, los asistentes no les dejaron entrar teléfonos. Yo recuerdo que en ese video yo dije que todos los que fueran que me pasaran información, a mí me pareció bastante extraño que nadie me pasó nada. Y ya sé por qué es... Justamente porque no los dejaron ingresar con teléfonos. Casi siempre para todas las llamadas me están mandando información. Número 2. Le preguntaron por qué Mike Sim ya estaba ya distante del negocio. Y la respuesta de Reynoso fue. Él está bien. Algo ocupado con sus negocios. Les manda saludos. Y ya se está comprando su segundo Jeep privado. Esa fue la respuesta. O sea, para la compañía es muy relevante que este señor se esté comprando su segundo Jeep. Ay, ¡Qué estupidez! <ríe> Número 3. Le preguntaron por la regulación del broker y no respondió nada de eso. ¿Se acuerdan que eh, varios youtubers, incluyendo a Javier Silva, eh, destapamos esto de que el broker era creado por Omega Pro? Bueno, pues la gente le hizo preguntas sobre la regulación de este broker. Número 4. dijo que ya no volvía a hacer llamada corporativa porque ese espacio se lo dejaba a los líderes más top. Ese señor primero dijo que las llamadas ya no iban a ser cada semana, sino que cada 15 días y ahora <coughs> se desapareció totalmente. <coughs> Ese señor está escondido totalmente. Número 5. Dijo que esa semana después de la reunión del 21 empezaban a hacer los pagos de 14 mil cuentas diarias y no hubo nada. Ya como el jueves de esa semana dijo que este fin de semana que pasó, o sea hace cuatro días, iban a hacer los pagos masivos y nada. Y el domingo en la tarde Reynoso habló con los coronas y quedaron... Ok, esta información se la voy a dar ahorita. Vamos a comentar esto. Vean que este, este señor lleva dando fechas para pago. Que no que les pagamos a finales de diciembre. Que no que les pagamos comenzando enero. Que no que a mediados de enero. Que no que a finales. Que no que ahora en, fe, en febrero. O sea, la gente que sigue creyendo eh, eh, en este señor es de verdad, de verdad preocupante. <coughs> Y el domingo en la tarde, Reynoso habló con los coronas y quedaron a bajarlos la información en la noche que se hizo ese mismo domingo a las 9 pm. Donde dijeron que, dijeron que esta semana que empezó, ya empezaban a pagar de 600 a 100 cuentas diarias. Y pues yo no he visto la gran cosa. De hecho, hay algunas imágenes por ahí que andan rondando. Eh la verdad, la verdad, la verdad, a mí me parecen todas falsas, porque yo pensé, yo aseguraba que Omega Pro iba a ser, o sea, lo que iba a hacer si sí le van a pagar a, a los diamantes a unos cuantos, pero yo pensaba que iban a hacer pagos al azar no solo a diamantes, y que iban a tomar, ok, yo le voy a pagar a usted pero usted tiene que publicar en redes sociales, a, a hacer videos, hablar, mandar audio en grupos, de que ya están pagando hubiera sido una jugada muy bien hecho. Pero a mí, parecer, lo que están haciendo es mandando imágenes falsas porque hasta el momento nadie se ha pronunciado de que realmente les están pagando. Todo lo contrario, cada vez sale más gente diciendo de que todavía no les han pagado. Ok, aquí viene una, una información bastante, eh, bastante seria. <coughs> Anoche. Se reunieron por Zoom los códigos más altos y según dijo que los pagos masivos van a hacer a mediados de febrero. Pero también dijo que tenemos 10 días para activarnos en Go, en Go Global. Si no perdíamos la posición. O sea que nos van a obligar a activarnos y con esa plata hacer los pagos masivos. Esto último, de hecho, lo van a hablar en, en una llamada de Zoom del día de hoy que van a ser a mediodía. Eh, pues ya me, me pasaron esa información. Donde los, los líderes más altos van a perder su rango si no se pasan a Go global Vean el nivel de manipulación. Yo, que la mayoría de, eh, de gente... Que, está promo que estuvo promocionando Omega Pro debería ya en este momento de dejar de hacerlo porque ya se ve que no hay intención de pago que lo que quieren es simplemente meter a más gente a esta otra eh, compañía y aparentemente Acá. esto va a seguir así quién sabe por cuánto tiempo más quiero mostrarles muchachos también un video eh, de un ex líder que me estuvieron mandando mucho, yo la verdad no conozco quién es esta persona, pero eh, por la cantidad de gente que me lo estuvo mandando, aparentemente es alguien eh, importante, digámoslo así, eh, vamos a ver, voy a, a, a, a buscar este video para que ustedes también lo vean conmigo, es un ex líder, bueno es un líder de Omega Pro, que está renunciando a su cargo justamente por este este tipo de eh, problemas que se están presentando ok el, déjenme tapar aquí una cosita nada más ahora sí acá a dejarles un mensaje y de verdad es que siempre me he caracterizado por ser una persona seria, honesta y muy transparente en mis cosas. De pronto, con quienes he tenido la oportunidad de compartir, saben eh, mi forma de ser, mi postura. Y de verdad que es algo triste para mí tener que enviar este mensaje. Pero siempre he tenido claro que en la vida lo más importante es la palabra. Y les di la palabra a mi equipo de que si el día... Primero no llegaba ningún pago eh, o se veía evolución en ello, no continuaba con el proyecto de Go Global, por eso eh, tristemente tengo que dar un paso al costado, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por los momentos vividos en estos cuatro años, por las experiencias compartidas, Bogdan mi hermano muchísimas gracias por invitarme a este proyecto, siempre he tenido claro que el negocio es una cosa y las relaciones personales son otras, entonces de mi parte tienen un amigo siempre, eh, seguimos en la misma industria, créanme que es una industria hermosa y la cual pienso continuar desarrollando por unos años más, muy seguramente nos cruzaremos. Como en las lo, playas promete del en mundo. lo promete nuestra industria en las mejores playas del mundo pero <risa> No lo había visto, pero sí lo mencionó. Esta gente tiene un trauma por conocerse en las playas del mundo No sé por qué si todos dicen lo mismo El día de hoy tengo que dar un paso al costado Respetando mi palabra y respetando eh, precisamente la transparencia Que le he brindado siempre a mi equipo Bueno, ahí nos veremos en las playas del mundo <risa> Porque todos dicen lo mismo Pero bueno eh, chicos, este, este señor eh, Que promovía y era un, uno de los, de los, de los altos eh, Networkers de eh, esta compañía eh, al, Aparentemente puso un ultimátum De que eh, y no iba a seguir promocionando Omega Pro Hasta que eh, pagaran pues aquí vamos a ver ya esto llegó a un punto donde no se trata de que si yo le creo a los youtubers o no ya la época de que si yo le creo a los youtubers o no ya pasó ya todo esto desde el punto en que dejaron de pagar está demostradísimo y aquí ya los los los los, los altos mandos, los networkers más pesados de esta compañía los rangos más altos son eh, es un tema monetario, no es un tema de que se, se destapó la olla que esto es un ponzi, de que esto es una estafa. No, aquí es el tema de que les dejaron de pagar a esta gente y por eso principalmente es que ellos están eh, desertando. Eh, tengo por acá un popurrí de videos. Eh... Que podemos ver, sí, claro, ¿por qué no? <ríe> eh, de uh, eh, una biblioteca de videos que tengo por acá. <ríe> ah, también hay una chica que se llama Zaida, algo así, que, que renunció. Bueno, toda esta gente es, termina en una y comienza en otra. Vamos a ver unos videos que tengo aquí yo guardados para que ustedes vean la gente que se involucró y todas las patrañas que se dijeron durante esta, este periodo. Bueno, ya está terminando nuestro gran evento el día de hoy en Tunja, Boyacá para más de 800 personas. Cuéntanos tú qué les puedes decir, Barbarita, a todas las personas que aún tienen miedo y que no han empezado en esta gran compañía. No, que no tengan miedo, Katica. gracias a usted por la invitación aquí a Tunja. Pasamos un rato realmente delicioso y la gente, sobre todo, aprendió a tener cultura financiera para que no tengan miedo. Fíjense ya con Amiga Pro. Así es. Ese tengo entendido que es como un eh, comediante colombiano, la verdad no lo conozco, eh, bueno ya vieron, mucha gente se vio involucrada en este tema, hola ¿qué tal amigos, eh... perdón, esto no, ese video no lo puedo mostrar, aquí hay un, eh, eh, una presentación, de, creo que eso fue cuando fueron a Madrid, De, de, tapón, de bueno ya ven ustedes la cantidad de dinero que se gastaron, es una cantidad bastante, bastante considerable Colombia Colombia Colombia, Colombia, Colombia. Ahorita toda esta gente debe estar denos la plata, denos la plata Colombia Colombia Colombia Colombia, Colombia, Colombia. Qué increíble. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia! Colombia, Austria, ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia! ¿Qué nivel de adoctrinamiento? ¿Qué nivel? Es que Somos gente. más de 700 personas y en esta red hacen parte de esta red todos ustedes y muchos no me conocían pero este tipo de eventos hace que seamos familia, que podamos compartir una comida, que podamos eh, relacionar, porque Omega no es solamente una compañía que gestiona. Muy bonito la familia, muy bonito. Uy, un video de Mike Sims. Vamos a ver. Realmente nuestra meta es llevar al siguiente nivel a la gente que ha creído en ti. A, pasar, a la vez que realmente el tiempo pasa, Some of the who don't believe, la gente que no te creyó, van a empezar a creer. Sobre todo ahora que no están pagando, la gente que no creyó va a empezar a creer. Como las palabras, eh, de verdad, lo que dices en algún momento, en el futuro, todo se vuelve en tu contra. ¿A qué vinimos? A ser felices. A perder plata <risa> Perdón, perdón, perdón chicos Es que de verdad, de verdad esto es, es increíble Bueno, una reunión más Aquí podemos ver Esta gente Pero se la pasaba de la de la Esta gente se la pasaba de reunión en reunión Este creo que es un líder de, de Omega Pro Líderes, tengan todos un excelente día, una excelente tarde. Hoy estamos acá de la ciudad de Bogotá. Quiero contarles que hoy vamos a tener a Camilo Jaramillo dando el plan. Y esta persona tiene un plan bacanísimo. Yo de usted colocaría muchos, muchos, muchos invitados en la sala. Y recuerden, mañana vamos a hablar... ...con Diego Montañez sobre por qué la compañía va a durar en el tiempo. O sea, eso es algo muy importante porque la gente siempre nos pregunta y eso no se va a caer y qué va a pasar. Entonces estos dos días de entrenamiento van a ser cruciales para que usted llegue con lápiz y papel. A... La compañía va a durar por muchísimos, muchísimos años más. Muchísimos años más. Que el dinero no da... Ese video no lo puedo mostrar tampoco. Líderes tengan un excelente día, hoy quiero extenderles esta gran invitación, hoy a las 8 de la noche va a estar Diego Montañez hablando de legalidad y sostenibilidad de la compañía, muy muchas legal, pre preguntas allá afuera, la gente quiere saber si esto va a durar. Para hoy 3 de febrero de 2023 está demostradísimo que la compañía Omega Pro es muy legal y muy sostenible. Esto se va a caer, que está pasando en el mercado y hoy tú vas a tener las respuestas para todo esto te voy a pedir un favor lápiz y papel porque hay que tomar nota de todo de todo lo que se diga hoy porque eso es lo que nos va a ayudar a tener la información correcta para tener muchos socios nuevos socios aquí en la compañía y esas personas que tienen dudas que ya son socios van a poder aclarar absolutamente todo entonces hoy vean qué curioso que todas esas personas que tenían dudas y que decidieron no entrar ahorita son los que conservan su dinero los que lo perdieron fue los que tuvieron dudas y aún así se dejaron engañar por esa gente. Vamos a conectarnos y recuerden: re, anoche y se hizo un plan increíble con ja, Jaramillo, Camilo Jaramillo, y este también lo vamos a volver a repetir para que usted llene esa sala con muchos invitados. Dios les bendiga y nos vemos hoy, 8 de la noche. Bye bye. Este es. Ay, ¿cómo es que se llama? Yokoi Kenji, ah, qué, qué, qué increíble que hasta él lo, lo utilizaron para, para eso. Y mira que yo lo sigo a él, bastante. ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yokoi Kenji, es un placer. Enviar un saludo a través de este medio a todo el equipo de Omega Pro. En japonés se dice Gambate, traduce ánimo, por favor, siempre adelante. Omega Pro, Omega, vamos a estar. No sé por qué me da la sensación como que se lo toparon en el aeropuerto o en, o en un, algún mall y le dijeron hey hey que graba un video demandando saludos a la gente de Omega Pro no sé por qué me da esa sensación o podría ser que este señor también esté involucrado en este en este tema ¿por qué no? Eric Ward, vamos. Hello Omega Pro family, I'm very very excited Estoy because muy emocionado porque este, August, el 6 de agosto 16, I'm going to be providing Voy a estar dando un aprieto entrenamiento privado global sobre cómo puedes desarrollar una mentalidad millonaria en tu negocio. Cómo generar una mentalidad millonaria, no que usted sea millonaria, una men mentalidad millonaria. Eso es lo más importante, que usted tenga mente de millonario. Make sure you're there. Make sure everyone on your team is there. It's going to be an esa gente son unos vendehumos, realmente. Si sí se le puede sacar, vamos a ver, yo soy partidario de aunque tú no estés de acuerdo con, con, con lo que promocionan o lo que hacen de su contenido de sus libros, hay información que sí se puede tomar con pinzas y decir esto me sirve, esto no, esto me sirve, esto no. Eh, pero la verdad, este señor está realmente, no le importa donde, donde que la gente pierda plata, que sea un ponzi. Él sabe perfectamente que es un ponzi. Ese señor salió lavándose las manos diciendo que él no tenía que ver con Omega Pro, que él solamente era un entrenador porque lo estaban acusando de muchas cosas. Pero él está donde le den plata. Así de fácil. Explosivo global. Omega Pro Family Have you seen the brand new Esto es anunciando la remodelación de la web Equipo, bueno, súper atentos a lo que les voy a mostrar Esto es, ajá No se Aquí se involucraron futbolistas Se involucró mucha gente en esto para acá, obviamente. Desde la oreja gacha y no hace caso, no hace ejercicio. Que... Más reuniones. Aquí sale este señor hablando otra vez. Líderes, tengan todos una excelente noche. Dentro de unos minutos, a las 9 de la noche, Camilo Jaramillo, nuestro diamante, va a estar eh, dándonos unas estrategias para este nuevo plan eh, de la compañía. Entonces, les recomiendo a todos, todos los que están temblando, que se metan a este Zoom, porque realmente... Todo lo que hizo la compañía fue unos cambios significativos para que hagamos un buen trabajo y ya tenemos las estrategias para que tú veas cómo vas a progresar en el negocio. Nos vemos a promover con tus equipos. Toda esta gente que está temblando. ¿viste? Repito, curiosamente esa gente es la que no perdió dinero. La que no hola, está. hola líderes. Un saludito acá desde Dubai. Estamos visitando esta linda ciudad, hermosa. Simplemente por... Tomar una decisión con Omega Pro Chachos, eh, vean Lizalícese, esto está para todos ustedes Bendiciones y vamos por más Vamos con toda Con la mejor compañía, la número uno Hola, hola Usted se pregunta, ¿Dónde estará mi dinero? Yo entré hace 10 meses Yo entré hace 8 meses Bueno, pues vean, aquí está el dinero de ustedes Recuerden que un esquema hola, hola, La gente que entra Le paga el dinero a la gente anterior Y pues si usted entró hace menos de un año, o 16 meses, que era lo mínimo que tenían que esperar. El dinero de Estamos muy emocionados, aquí. vea. Simplemente por tomar una decisión. Hoy estaba aquí con Manuelito, Estamos felices, súper felices, muchachos. Un saludo, pero muy especial desde aquí de Abu Dhabi. Para todos los emprendedores, muchachos. Nunca permitan dejarse robar los sueños. Omega Pros. Déjense robar la plata. Los sueños no. Sí cumple, la mejor compañía. Gracias, le damos esta compañía porque nos tiene conociendo el mundo. Vamos con todas, muchachos. Recuerde, vamos con la mejor energía. Eh, Se si vienen grandes cosas. Estamos con la número uno. Bendiciones para todos, familia. Qué increíble. Aquí mostrando el tema de, de... Voy a quitarle la música porque probablemente tiene copyright. El tema del metaverso, que ¿a dónde está el metaverso Omega Pro? Se los dije en su momento, eso no existe, eso es puro humo. ¿Qué pasó con ese proyecto? Una compañía que jamás había creado un metaverso de la, de la nada, ahora hace metaversos. Como que si fuera a hacer, a hacer dulces o confites. Aquí nuestro gerente general que ahorita está escondidísimo, que no quiere mostrar la cara, que no quiere hacer llamadas, que no quiere nada como Mega Pro. En su momento decía: él. Tres. Hola, amigos de Latinoamérica, estamos aquí. Esa en... es a la voz de, de Angie Maya, la que dice: Uno, dos, tres, me parece. Tres. Hola, amigos de Latinoamérica, estamos aquí en Maldivas en una actividad muy especial. Este es un cierre como ningún otro que estamos haciendo desde aquí, lógicamente ustedes entienden que estamos en otro horario, eh, por esta razón no vamos a poder tener la llamada corporativa hoy lunes, como estamos acostumbrados, porque vamos a estar aquí en otras actividades, pero más que nada en hacer el cierre más espectacular de todo el año. Fue un cierre espectacular, cerraron con un hackeo. <risa> un cierre magnífico. Así que gracias por su comprensión, nos vemos el siguiente lunes. Y no lo volvimos a ver más. <risa> gente, eh, eso era lo que quería mostrarles. Eh, toda la información que eh, tenemos ahorita acumulada. Eh, de verdad, el hecho de que eh, estén amenazando. Realmente esto se comporta como una mafia. Lo que están haciendo es amenazando a la, a la gente que tiene rangos más altos. Para que sigan metiendo gente a Go Global. Y sinceramente, para mí, Go Global nació muerta. Yo no le veo a esta compañía eh, que dure los cuatro años que duró Omega Pro. Le veo muchísimo, muchísimo menos. Todavía no tengo eh, eh, eh, no hago tantas señales como para decir, esta es la fecha, como hicimos con Omega Pro, que ya había dado todas las señales, que dijimos, se cae para antes de diciembre, y así fue, desde septiembre cuando hicieron los cambios, eh... Y, y pues cayó totalmente para la fecha que dijimos con Go Global no no todavía no ha dado las señales suficientes para poder predecir una fecha eh, eh, aproximada pero de que nació muerta nació muerta gente esto es todo lo que les quería traer nos vemos en un próximo video